La elección del método de roscado se verá determinada por la cantidad de tubos recubiertos con PVC o cal que se deban instalar. Para bajo volumen o mantenimiento, o para tubos de tamaño más pequeño, el método más sencillo es usar una roscadora de mano. Puede utilizarse una roscadora de engranajes portátil para tubos de mayor diámetro. Para gran volumen, se recomienda una roscadora eléctrica fija. Los tubos recubiertos con PVC tienen un diámetro exterior mayor que los no recubiertos. Los cabezales de roscado estándar no se adaptan al espesor adicional, por lo tanto, las roscadoras de mano requieren cabezales de roscado especiales o modificados para tubos recubiertos con PVC. Si no hay cabezales de roscado especiales, pueden usarse cabezales de roscado modificados adaptados para tubos recubiertos con PVC. Nunca quite el recubrimiento de PVC para utilizar un cabezal de roscado estándar. Si lo hace, el acero quedará expuesto, lo que pondrá en peligro la protección del sistema de tubos. Los cabezales estándar también se pueden modificar. Si tiene un cabezal de roscado maquinado estándar, retire primero la tapa y los cuatro peines. A continuación quite 100 milésimas de pulgada, una décima o 2.54 milímetros del diámetro de la garganta y del cuello del cabezal de roscado. Luego vuelva a instalar los peines y la tapa. Las roscadoras de mano utilizan un cabezal de roscado cerrado que puede verse obstruido con PVC y virutas de metal. Las virutas metálicas pueden causar daño a las roscas recién cortadas durante el proceso de roscado. Para evitarlo, debe estriar el recubrimiento de PVC antes del roscado. En primer lugar, utilice un cubre rosca de tubo para determinar la longitud que necesita para estriar desde el extremo del tubo. Luego, utilice un cuchillo y estríe el tubo en sentido longitudinal, desde el punto donde empezarán las roscas hasta donde terminarán. Llegó el momento de enroscar el tubo. Gracias a las muescas longitudinales, el PVC y las virutas metálicas podrán evacuar el cabezal con el aceite de roscado. Asegúrese de usar un aceite de roscado de buena calidad durante este proceso. Una vez completado el roscado, escari el tubo con escariadores aprobados. Se pueden usar tanto escariadores en espiral como escariadores rectos. A continuación, limpie las roscas con un desengrasante de buena calidad. Recubra las roscas con el compuesto a Copper Shield de Thomas Betts. El compuesto de uretano para roscas Oakle Blue también puede utilizarse como recubrimiento. Las roscadoras de engranajes roscarán 2.5 pulgadas, 6.35 centímetros, a través de tubos recubiertos con PVC de 6 pulgadas, 15.24 centímetros. Sin embargo, las roscadoras de engranajes se utilizan normalmente para tubos de 5 y 6 pulgadas, 12.7 centímetros y 15.24 centímetros. Dado que la roscadora de engranajes tiene un diseño de cabezal abierto, no es necesario estriar el tubo para prepararlo. Las roscadoras de engranajes requieren un tornillo fijador para sujetar el tubo. El tornillo fijador penetrará el recubrimiento de PVC. Asegúrese de que el tornillo fijador esté bien ajustado para evitar el deslizamiento en torno al tubo, lo que podría dañar el recubrimiento. Las roscadoras de engranajes pueden accionarse con roscadoras de trinquete manuales. Consulte los manuales de los equipos para obtener instrucciones de configuración y funcionamiento. Una vez finalizado el proceso de roscado con engranajes, asegúrese de retocar la zona perforada con el compuesto de emparchado para exteriores o cal. Cuando se enrosca un tubo recubierto con PVC con una roscadora eléctrica fija, pueden ser necesarios insertos de mordaza especiales para tubos recubiertos con PVC a fin de evitar el deslizamiento. Los insertos de mordaza estándar de estas máquinas están diseñados para fijar tubos rígidos sin recubrimiento, pero pueden dañar el recubrimiento de los tubos recubiertos con PVC. Los insertos de mordaza tipo cuchilla están diseñados para penetrar hasta el acero, lo que significa que, tras el roscado, deberá emparcharse el recubrimiento. También se requieren insertos de mordaza especiales para las roscadoras fijas más grandes que roscan tubos de hasta 4 pulgadas (10.16 Estos insertos tienen una superficie más amplia diseñada para agarrar el recubrimiento de PVC sin dañarlo, por lo que no es necesario parchar el tubo después del procedimiento de roscado. Si no se dispone de insertos tipo cuchilla ni de insertos de mordaza más anchos, se pueden colocar abrazaderas tipo almeja entre los insertos de mordaza estándar y el tubo recubierto con PVC para evitar el movimiento y los daños. La sustitución de los insertos se puede realizar con un destornillador de cabeza plana. En esta demostración de roscado utilizaremos una roscadora eléctrica fija configurada para el roscado NPT.